Saludos, soy Israel Banguera en esta hora les traigo un tutorial y es acerca de cómo saber cómo ver eh, truco para ver la memoria RAM disponible en nuestro equipo. Para ello simplemente tenemos que abrir Word y una vez tenemos aquí en Word vamos a presionar la tecla Alt que la encontramos en, el, en el, eh, ubicada en el lado derecho de la tecla espacio. Ahí tenemos dos eh, eh, eh, opciones en el teclado, ALT, la que está al lado izquierdo y ALT, que tiene GR entonces vamos a presionar la tecla ALT, que está al lado derecho de la tecla espaciadora y F1 una vez, no sé si me, si me entendieron, simplemente se fijan en la tecla espacio y al lado de la tecla espacio van a encontrar ALT, que no tiene ningún otro ninguna otra sigla agregada y ALT, que tiene GR esa vamos a presionar y luego la tecla F1 y nos va a arrojar toda esta información del sistema operativo y entre ellas vamos a buscar la opción que dice memoria virtual, memoria física disponible. En este momento yo tengo eh, disponible eh, 4,36 GB de memoria RAM disponible. O sea que si voy a ejecutar un programa que me consume 5 entonces ya sé que el computador se va a ver un poco saturado y va a correr lento, listo. Entonces yo, mi, mi equipo en total solo tiene 8 GB de memoria RAM, pero en uso solo tiene 7,88. Y disponible tiene 4,36. Ya sabemos que hay muchas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y por ello eh, nos queda solo este esta cantidad para uso, listo, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao, chao.